a salir, por ahí puedes tener una la dentro, acá por ejemplo no puedes pasar porque yo este la voy a estar llena de arriba, saliendo de la ruta y a mí me, realmente me pasó eso y además que la vereda yo una vez me bajé al colectivo y pum, una moto, pasa encima de la vereda así, es súper peligroso la verdad, hay que ver, pero igual yo creo que si se implementa algo hace algo el gobierno igual nos vamos a respetar porque sabes cómo sonar Lastimosamente, agarran todas la, las calles. Y no los cantones, sino también la gente que está que no puede, porque hay mucha gente que no puede caminar y que está con su silla de ruedas o algo así. No se respeta. No se respeta básicamente. Igual si se, si se hace, o como te digo, si se hace algo al respecto, igual no va a funcionar porque la gente no cuida las cosas. Así que sí, es un poco peligroso también cuando los vehículos pasan mucho cerca mercado de escasez. De, de, para, así que estén, que estén decentes ahora. No que estar acá, pasar en la calle sin, ningún espacio. que siento nosotros, La verdad que estaría muy bueno que sea una para así, decente, con techo, no sé, para recorrer así de, de, la lluvia, y todo, primero. Que, que, que hay veredas, ¿verdad? Entonces eh, ya es más fácil para nosotros esperar los colectivos y no estamos tan cerca ni no, y estamos ahí con la gente que se va cruzando de cada rato. Por... Porque es muy pequeño el espacio luego y más si estás esperando el colectivo, te chocan o algo y puede pasar cualquier cosa, no decimos que, que pase, ¿verdad? pero podría.